Vamos a sumar a esta comunicación, a esta charla que estamos teniendo al abogado denunciante del veto Márcico, le damos la bienvenida al doctor Claudio Cafarelo. ¿Cómo le va doctor Cafarelo? Bienvenido a la tarde Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Claudio, mire, lo que queremos es que usted nos cuente, apelamos a su síntesis para que nos cuente cómo se fueron dando estos acontecimientos y nos hable también de cuántos son los denunciantes del veto Márcico, lo escuchamos Mira, básicamente ustedes lo han descrito bastante bien, eh, obviamente sintetizada la maniobra es la venta de un departamento, a, de un mismo departamento o unidad funcional... Sí. En dos ocasiones. Primero, en la ocasión de construcción, como se manejaría con cualquier inversor este que obviamente está desarrollando, este es el caso de nuestra cliente. Con el doctor Mariano Cuño Libarona patrocinamos a la señora Rondinela de Bielic, que se trató de una inversora y sobre la base de esa inversión se, adjudic se le adjudicaron por boleto de compra-venta... Sí. 15 o 16, 16. unidades funcionales. Ajá. 16. Con el avance de la, de la obra, del proyecto, eh, se va detectando que cada una de esas unidades funcionales fueron, como ustedes muy bien lo, lo, lo detallaban, vendidas a otras personas, a terceros. Suspendidas, y de hecho, claro. claro, y de hecho se iban vendiendo con corredores inmobiliarios que no están eh, inscritos, por ejemplo, matriculados, no se pedían informes de inhibición de dominio eh, sobre cada una de esas propiedades, eso está aprobado también en el expediente del concurso preventivo de eh, la sociedad que integraban Márcico con su hijo, eh, motivo por el cual yo particularmente te puedo dar detalles de todo lo ocurrido en las unidades de... Benito Quinquela Martín, que Doctor, es puntualmente la la que involucra la, a la señora Rondinela. Le, le pregunto lo siguiente, porque, por ejemplo, eh, para que la gente entienda, eh, el ex arquero y compañero del veto Márcico, Martín Herrera, eh, fue uno de los eh, damnificados y estafados por, por el veto. Y obviamente apelaban a la confianza, ¿no? Como ex compañero, como, de allí en los 90, eh, compartieron equipo. Apeló a la confianza y de esa manera lo estafó. En el caso de su representada y damnificada, ¿también apeló a la confianza o solamente el carisma del veto? Sí, había un vínculo previo, había ah, un vínculo previo. Bueno, sí, es, eh, sí. no es un detalle menor, porque... Más por grave, supuesto, ¿no? Es más grave, porque lo que decimos es, es un hombre que con el carisma que tuvo, con, con la gloria que tuvo, apostaban a algo, eso ¿no? y de eso la el gente. Le digo doctor, eh, ¿cuántas denuncias tiene? Eh, Concretamente son dos, eh, o sea, a ver, dos originales eh, que se valieron como inversores para los desarrollos de los edificios y atrás vienen los denuncias de quienes compraron esos inmuebles. Sí, sí. ¿Soy claro lo que digo? Sí, pero no sabemos cuánto, doctor. Por lo menos en Quinquela Martín yo te puedo dar fe de 12 o 13. Ups, pues. 22 en sí, pero hablan de 22, estafa, 22 en total. 22 22 lo que pasa es que son 15 en el edificio de Quinquela Martín y el resto, y, yo, y el resto es en el edificio de Miguel te, Etes. A ver, en particular yo te, yo, su cliente, como yo, te, yo comentaba... intervención profesional en Quinquela Martín. Nada. Claro, su, su, el, la cliente sí. que está haciendo referencia... Entregó 750 mil dólares oh, por 15 correcto. departamentos y 6 unidades complementarias, sí, 6 cocheras, cada... y esas fueron revendidas a su vez, que era la garantía. Bueno, vos hablaste de... Personas que habían comprado el pozo. Son 16 unidades, cada unidad se vendió 47 mil dólares, porque era el negocio. finalmente. Ah, sí, Perfecto. Esas unidades que se vendieron, esas 16 unidades por 47 mil dólares, ninguna... ¿Su clienta pudo habitar? Ninguna de su clienta hoy tiene el derecho de tener una llave, abrir una puerta y decir... Ah, porque ¿qué ya tenían propiedad? dueño. No, no, de hecho, se este, están invocando los el derecho a escriturar en el concurso preventivo de la sociedad que integraba al Márcio y su hijo. Ah, qué Uy, Y bueno, de ahí. vacaciones. El ¿cuál? departamento... Sí. ¿Qué dice? No el compradores, derecho de buena fe, obviamente, esto claro. es así. Iba a citar un ejemplo, porque hay, hay dos ejemplos que son digamos, tremendos y dan cuenta de hasta dónde este hombre estaba dispuesto a llegar con tal de, bueno, uno, uno cree estafar, no, yo digo no fracasar, no estafar. Un departamento lo vendió dos veces, el sexto A, uno de estos departamentos de Quinquera Martín, lo vendió primero a 95 mil dólares y lo revendió a 182 mil dólares. Y otro departamento, enti... no sé doctor si usted tiene este cliente, le vende el departamento, le firma el boleto. Y con ese departamento hace una hipoteca, o sea, saca, hace un, pide no. un préstamo al banco sí. y, con ese, y se hace del dinero, o sea, el, el tipo que compró el departamento descubrió que estaba hipotecado y no a su nombre, o sea, doble estafa, estafa ¿no? De Era de la, de estafa. la estafa sobre la estafa. Uno de los denunciantes es, es Martín Herrera. Es correcto ¿No? lo que vos señalas. Sí. Es correcto lo que sí. señalas, perfecto. Sí. Sí. Sí, sí, eh, y le entregó mil, como lo había dicho recién Débora. En la sociedad se llamaba los lofts de Godoy Cruz. Uh -huh. y, la opera, y la operación es la misma. Por eso el doctor Fernando Caunedo, que fue el juez que intervino en, en la oportunidad, le decreta el procesamiento sin prisión preventiva por el embargo. Procesamiento sin prisión preventiva y le decreta el embargo. Por y eso... ahora está yendo a juicio oral en los próximos meses ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 la Capital Doc, Federal. Me sorprende que embargado... ...y sin poder mover nada, el tipo viaja todos los años al oh, Caribe... Impresionante, impresionante. Sí, yo, yo con respecto a eso te quería hacer una aclaración, si me permite. A ver si doctor eh, Cafarelo. Sí, efectivamente lo del viaje a Cancún o a, una, a un paradisíaco sitio del, del, del Caribe... Sí. Eh, ...efectivamente nosotros nos opusimos, por, por cierto, cuando nos dieron vista... ...no obstante el juez le puso una jugosa caución real para hacer ese viaje ¿eh? ¿Eso, qué y el último... ¿eso qué significa cafarelo o sea, le puso una fianza le puso ah. una fianza patrimonial de, de dinero, le hizo depositar dinero en una cuenta, dinero que no sabemos de dónde proviene, si puede ser un préstamo de él y demás, lo cierto es que lo depositó pero lo cierto y, y lo más actual, es que también acaba de pedir permiso para viajar a la ciudad de Uruguay a la ciudad de Montevideo, en Uruguay sí. por una peña boquense una cosa así, él ¿eh? les representa pero para a, ahí lo invitan Ahí lo, lo invitan, invita, las lo vacaciones invita se las paga él. En la, la peña una lo invita a la peña. Eh, a, a la, sí, esta doc, es la diferencia, sí, ¿no? Digo. Sí, bueno. Doctor, sí. Eh, este, y también pidió permiso al tribunal y el tribunal se lo concedió también con una fijación de una fianza ¿no? uh, monetaria que tuvo uh, que depositar. Claro. Sí, per, sí. Doctor, estamos viendo una, una imagen, ahora la vamos a tener en pantalla, de una foto reciente de hace apenas unos días de Márcico en Cancún, lógicamente hiperbronceado cualquiera lo estaría si fuera Cancún. No cualquiera se atrevería tanto en cuanto a estafar gente, pero sí, el, miren lo que es la muñeca, no el que no conoce, no sabe de qué se trata, pero es un reloj Cartier-Pantier que vale aproximadamente unos 20.000 euros, un poquito más, dice sí. Cazorla que entiende de esto, unos 30.000, bueno, depende del modelo, hasta 50.000 euros. Claro, depende el modelo Vale del... ese reloj. Lo que uno se pregunta es... No sé si usted sugirió esto eh, recién al comentar que viaja una peña boquense, pero digo él obviamente va a decir que no dispone el dinero para devolver. Las peñas pero lo invitan. Pero Las peñas lo invitan. Bueno. Bueno, ver, pero justo Uruguay, eh, que es un eh, paraíso eh, fiscal, eh, o bueno, eh, debería serlo, eh, ¿no? Yo... Yo lo que te estoy hablando es dato de expediente puro, que es lo que uno ve y controla y, y está al tanto. Ahora, si Montevideo fue el punto de partida para otro destino, es una muy buena posibilidad para averiguarlo, ¿no? Qué baro, tremendo. Pero digo, con los edificios más esta caución que él pagó, este dinero, ¿alcanza para devolvérselos a, a, los, a los supuestos estafados? ¿O no alcanzaría no, ese hay, no, hay un sistema interplanetario en el medio, ¿no? Ah, Imposible, doctor, no, no, no, no. A ver, doctor, doctor más. la última palabra al veto Márcico fue la siguiente, en una nota que le hicieron, dice, yo quiero ir a la justicia para demostrar que el dinero que me prestaron o que me dieron fue de prestamistas, no de clientes. Tengo ah, la oportunidad y esa de... Esa es la versión que él hizo su indagatoria. Esa es la versión que él da en claro. bueno En realidad es un préstamo y no una adquisición de eh, unidades funcionales, por lo menos siempre hablo en relación a nuestro cliente, sí. este, entonces claro, a partir de ahí desnaturaliza jurídicamente el convenio, que claramente habla de unidad número tal, unidad número tal, unidad número tal, sí. eh, ejemplo, eh, estoy hablando, segundo A, segundo B, tercero A, cuarto C, o sea, obviamente es una cesión de derechos en un boleto de compraventa liso y llano como el que conocemos todos.